Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El haitiano Jean Luis Forestal, de 43 años, aquí en una pared en construcción le cayó encima. Entonces yo estoy trabajando de carpintería con el ingeniero mío. Entonces está, está sacando una madera por la paleta en el aire. No tenía columna. Entonces cuando se sacó un por abajo y ahí se desglobó de y Dios. Dios. Es que la pared se cayó encima de mí y ya a Campelusa donde la compañía de Daniel Sí, aquí me acuerdo Cabo Fernández Campelusa yo trabajo con ingenieros, yo todo lo que tiene ingeniero yo, yo trabajo con él. Porque tengo mucho tiempo trabajando con él ¿Y NTN?